¿Ese es mi auto? ¿Qué haces, flaco? Bájate de mi auto ¿Por qué me voy a bajar? ¡Porque es mío! ¿Y si no me la da la gana? Mira, bájate, bájate, bájate ya ver, Dígame Bájate, te tiro en las piernas Que sea la última vez que me amenazas, ¿ok? ¡No callate la boca, si dañaste mi auto sabes cómo te va a ir, ¿no? ¿Tú sabes quién soy yo? No, no sé quién sos No, no, no sé quién sos, ni tampoco me da miedo, pibe ¿Estás seguro que no sabes quién soy yo? No Soy el que estaba allá arriba